uso adecuado de antimaláricos, cloroquina e hidroxicloroquina. Su comunicación con el médico y químico farmacéutico es vital. Este video no es una guía para la administración de antimaláricos. Tampoco sustituye las explicaciones o consejos del personal sanitario acompañante sobre su tratamiento. ¿Qué son? La cloroquina y la hidroxicloroquina son medicamentos llamados antipalúdicos o antimaláricos. Suelen usarse para tratar el paludismo o malaria, enfermedad parasitaria que afecta a más de 500 millones de personas en el mundo. También sirve para tratar algunas enfermedades reumáticas. ¿Cómo actúan? Tienen múltiples mecanismos de acción, efecto antiinfeccioso, antiinflamatorio y sobre la función inmune. Los antimaláricos inhiben la activación de linfocitos, monocitos y la producción de factores mediadores de la inflamación. También poseen la capacidad de disminuir los niveles de líquidos e inhibir la agregación de plaquetas, ayudando a prevenir fenómenos trombóticos. ¿Cómo se administran? La cloroquina y la hidroxicloroquina se administran por vía oral. ¿Cómo los procesa mi organismo? Su absorción es rápida y completa. Son metabolizados en el hígado, si bien hasta el 60% se eliminan por el riñón sin metabolizar. Se depositan extensamente y de forma prolongada en los tejidos. El tabaco puede acelerar el metabolismo hepático de los antimaláricos y hacerles perder su eficacia. ¿En qué enfermedades reumáticas se usan? Las dos indicaciones fundamentales son la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, ocasionalmente se usan en otras enfermedades reumáticas como artritis idiopática juvenil, espondiloartropatías, espondilitis anquilosante y artritis oriásica, reumatismo palindrómico, fascitis eosinofílica, dermatomiositis infantil, síndrome de Sjögren artrosis erosiva de manos y enfermedad por depósito de pirofosfato calcio. ¿Cómo usarlos si tengo artritis reumatoide? Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación crónica y simétrica de múltiples articulaciones. Puede ocasionar destrucción articular y gran incapacidad. La eficacia de los antimaláricos en el tratamiento de la artritis reumatoide cuenta con más de 25 años de evidencias. Se administra cloroquina 250 miligramos una vez al día e hidroxicloroquina 200 miligramos una o dos veces al día. La respuesta al medicamento es lenta y progresiva. En ocasiones se debe esperar hasta 6 meses para lograr resultados por lo general se recomienda su uso en monoterapia para pacientes con artritis reumatoide leve o con poliartritis de inicio sin un diagnóstico definido su eficacia se ha demostrado frente al uso de placebo también suelen combinarse con metotrexato y sulfasalacina para tratar la artritis reumatoide la respuesta es una mejora en la inflamación articular menor dolor menor rigidez e hinchazón articular y más capacidad para hacer tareas Habitualmente, el dolor y la inflamación reaparecen lentamente al suspender el medicamento sin otra terapia formulada. ¿Y si tengo lupus eritematoso sistémico? El lupus eritematoso sistémico puede afectar a múltiples órganos o sistemas como piel, riñón, pulmón, articulaciones y otras más. Los antimaláricos sirven para tratar las lesiones en la piel y disminuir la actividad del lupus. Los pacientes experimentan mejoría en el dolor articular, en la reducción de la fiebre y menos lesiones cutáneas. Con frecuencia se combinan con glucocorticoides y antiinflamatorios no esteroideos. Cuando el compromiso orgánico por lupus es mayor, de tipo renal, cerebral o hematológico, se utilizan otros fármacos. ¿Qué precauciones y controles debo tener? Aunque son medicamentos relativamente seguros, utilícelos con precaución. Si aparece un problema médico nuevo o inesperado, consulte con su reumatólogo. Él valorará si guarda relación con el antimalárico. Tenga en cuenta lo siguiente. 1. Realícese antes de iniciar el tratamiento un examen oftalmológico de orina, hemograma y bioquímica hepática y renal. 2. Continúe con el control oftalmológico cada 6 o 12 meses. La toxicidad más grave es la mácula, muy rara si se usa la dosis indicada. 3. Utilice cloroquina 250 mg día e hidroxicloroquina 200-400 mg día. Evite superar la dosis máxima diaria recomendada, repetir el tratamiento o automedicarse. 4. Tenga cuidado especial con los niños. La sobredosis puede ser muy peligrosa. 5. Use 3 veces al día bloqueador solar con factor de protección 100. Los antimaláricos pueden agravar las lesiones cutáneas por psoriasis, aunque suelen usarse en la artritis psoriásica. 6. Consulte al médico o al químico farmacéutica si experimenta efectos adversos. Los más frecuentes, pero no graves, pueden ser gastrointestinales o hiperpigmentación de la piel. 7. Absténgase de recomendar o suministrar sus medicamentos a otras personas, así presenten síntomas parecidos a los suyos les podrían perjudicar. Olvidé tomar una dosis, ¿qué hago? Si recuerda tomarse la dosis de una a tres horas después del itinerario acostumbrado hágalo de inmediato, pero si se acordó de la toma faltante solo hasta el día siguiente no duplique la dosis, es preferible perderla y seguir la pauta regular de uso. ¿Cómo los almaceno? Manténgalos lejos del alcance de los niños y en sus envases originales, protegidos del calor, la luz y la humedad. No los use después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Almacénelos a una temperatura ambiente de 15 a 30 grados centígrados. Finalmente. El personal administrativo y asistencial de Arnédica le invita a convertir en hábitos las acciones de autocuidado. Sumando su aporte al de la red de personas que integran su grupo de apoyo, podrá alcanzar una mejor calidad de vida.